Máquinas de escritura, toca, grita, graba, lee, imagen, texto, código. Feria Internacional del Libro de Oaxaca, del 19 al 27 de octubre. Gobierno de México.